¿Qué tal muchachos? El día de hoy les voy a compartir una gran versión del mazo de Thanos donde vamos a traer de vuelta una cartita que nos dará mucha nostalgia. Como se sabe hay muchas versiones de Thanos que existen en este metajuego, pero al menos yo he jugado hasta el momento dos versiones las cuales a mí me han funcionado bastante bien la primera ha sido el Thanos Junk esa de tirar justamente cartas inservibles al lado del oponente y esta versión de acá de Thanos continuos que la verdad está bastante bonita muchachos porque generalmente el oponente no se lo va a esperar y cuando me refiero al efecto sorpresa que puede llegar a tener este mazo en el turno final estoy hablando justamente de la carta Spectrum que es una carta que ya no se estaba utilizando en este metajuego desde hace varios meses en realidad y que ahora está regresando con todo para dar la estocada final y una de las estrategias básicas que tiene este mazo muchachos es que vas a poder llenar bien rápido el tablero para poder bostear todas las cartas posibles que tengan efectos continuos recordemos acá que Spectrum no solamente puede bostear esta alguna a estas cartas que tienen efectos continuos, sino también las gemas del infinito, que varias de ellas también tienen efectos continuos. Entonces, sumado todas esas posicionamientos de gemas que vas a tener, más las cartas que tienen efectos continuos, va a ser que justamente el efecto de Spectrum sea mucho más valioso. Y para reforzar un poquito más la idea anterior, hay nueve cartas en este mazo que tienen efectos continuos, sumado con las gemas del infinito, que son dos también que tienen efectos continuos, lo cual hace que Spectrum, al momento que lo lanzas en el turno final, puede tener un efecto realmente masivo y hacerte ganar la partida y como pueden ver en este masito también hay muchas cartitas de coste bajo prácticamente en la mitad del mazo son cartas de coste 1, 2 y 3 lo cual esto hace que sea mucho más fácil desenvolverte en los primeros turnos sobre todo porque las mismas gemas del infinito te van a dar la flexibilidad a, trabar, a través de los robos de cartas de que puedas seguir digamos robándote cartitas por acá que tengan costes bajos y puedas ir jugándola inmediatamente para que puedas tener un buen tempo se podría decir, ahora los counters que generalmente van a poder molestar este mazo Así como pueden molestar a cualquier otro mazo Van a ser Lich y Sandman Esas dos cartas generalmente van a ser las más molestas Para este masito de acá Pero cuando te lanzan un Sandman por ejemplo en turno 5 Ya jugaste muchas de tus cartas Ya tienes casi el tablero lleno Y solamente estarías jugando Spectrum en turno 6 Así que es muy relativo el tema del counter de Sandman ahí, Pero en el tema de Lich Si sí te puede llegar a molestar bastante Porque justamente te puede digamos, bloquear El hecho de que tú puedas tirar el bosteo final Y debido a que tienes estas cartas Tanto del Dino como de Thanos que tienen más de 9 poder Probablemente un shang te puede molestar Pero esto se soluciona si es que tú lo lanzas A alguno de ellos en la ubicación donde se encuentre Tu armor Y ahora sí muchachos vamos a pasar a la parte de la explicación del masito Para que se entiendan todas las sinergias que pueden llegar a ver Entre todas estas cartitas Comenzando primero por Ant-Man Esta carta de coste 1 es una carta Que va a sinergiar de manera brutal justamente Con Valkyria. Más que todo está hecho por eso Ahora es verdad que ant también tú lo puedes lanzar eh, Digamos cuatro continuos juntos en una sola ubicación No necesariamente con Valkyria puedes poner acá a Man, a Mojo a Armor, eh, puedes poner de repente por ahí un Cosmo un Lizard si quieres y llenas la ubicación ¿no? y con esto pues le das el bosteo final con Spectrum y tiene prácticamente 8 puntos adicionales también por ser puros continuos que se encuentran en esa ubicación completa, y aquí no tienes que preocuparte mucho en llenar una ubicación porque si en caso no tienes alguna de estas cartas que te estoy mencionando, vas a tener las gemas del infinito que también te pueden ayudar a llenar más rápido la ubicación, puedes tener sobre todo una buena combinación de Man con algunas gema por ejemplo que tenga algún efecto continuo como la gema por ejemplo de poder la gema del alma por ejemplo acá no te aconsejo que lo tiras junto con antman sino que lo tires tal vez en otra ubicación para que tengas esta alternativa de poder lanzar valquiria donde se encuentra la gema del alma o donde se encuentra justamente antman así que lo que sería mejor es tener separadas estas cartas van a haber casos seguramente donde vas a tener que lanzarlas juntas probablemente pero para que tengas más flexibilidad estratégica es mejor tenerlas separadas en diferentes ubicaciones y ahora para Pasamos con Luke Cage. Esta carta es la que me han estado preguntando bastante justo en los directos porque está en este mazo de aquí. A ver, Luke Cage no solamente es para poder, eh, digamos, frenar el hecho de que Lizard vaya a perder poder, ¿no? Cuando justamente tiene cuatro cartas enemigas en la ubicación de Lizard, sino también está hecha para contrarrestar ciertas ubicaciones que también te dan efectos negativos o para poder contrarrestar alguna valquiria del oponente también. Porque acuérdate que cuando el oponente te lance una valquiria, te va a querer setear a 3 de poder todo pero el Luke Cage justamente va a evitar que eso pase, luego la otra también este, el otro, la otra respuesta que puede tener Luke Cage en estas situaciones donde puede ser muy común, va a ser cuando un oponente te esté jugando Thanos y te lance también la gema del alma, esa gema del alma te va, te va a querer tirar menos uno de poder pero Luke Cage justamente va a estar ahí para poder evitar eso, y también sabemos que Luke Cage es una carta de efecto continuo, lo cual justamente va a poder ser bosteada por Spectrum, luego nos vamos con Mojo, esta carta justifica justamente su presencia acá porque nos nosotros vamos a soler llenar prácticamente todas las ubicaciones. Entonces estamos cumpliendo la mitad del requisito para que Moyo se pueda bostear más 6 ¿verdad? Recuerden que el poder de Moyo es que tanto la ubicación del oponente como tu ubicación tiene que estar llena de cartas para que Moyo se pueda activar. Entonces en este caso pues digamos tú puedes tratar de buscar una ubicación que el oponente ya haya llenado para turno 4 o 5 de repente. Y ahí, vas a, y ahí sabes que puedes jugar varias cartitas y jugar Moyo entre ellas para poder tener este factor sorpresa también. Porque generalmente el oponente no se espera mollo, lo ideal sería tratar de lanzar a mollo de esa manera, porque si tú lo lanzas de inicio, lo cual también es válido hace que el oponente ya le, lo prevengas y no llene esa ubicación no de repente te lanzas solo una carta alta nada más en esa ubicación para llegar a tener dos o tres cartas ahí y evitar justamente llenar eh, la ubicación y bostearte justamente el mollo así que conforme los vayas jugando el mollo y vayas jugando este mazo, vas a ir viendo cuál es la forma más óptima para ti para poder jugarlo a mollo y poder sacarle provecho justamente a su habilidad, y ahora muchachos con Continuamos con Armor, una carta que tiene excelentes stats y sobre todo su habilidad que te va a ayudar bastante acá a que no puedas ser conteriado por Killmonger, ¿verdad? Que puedas evitar que tus cartas más importantes de coste 1 puedan llegar a ser destruidas. En este caso para mí las cartas más importantes que tú debes de proteger con Armor va a ser antman va a ser la Gema de Poder y también la Gema del Alma. Además que también te puede dar cierta flexibilidad en algunas zonas como por ejemplo el Dominio de la Muerte, Volmir, el Altar de la Muerte y eh, ¿cómo se llama? el Puente chascarreante creo que le dicen no donde generalmente se destruyen las cartas ahí entonces armor también te va a dar esa versatilidad de que si te sale digamos el rng malo no en tema de las ubicaciones donde no puedes jugar alguna carta ahí o no te permita jugar cartas ahí pues armor va a evitar eso porque se supone que este mazo de acá su gran este potencial que puede llegar a tener es que llene todas las ubicaciones para que puedas dar el máximo bosteo entonces no te conviene que haya alguna ubicación donde no se pueda jugar por esa razón es que armor ahí te puede dar también esa ayuda para que puedas digamos colocar tus cartitas también ahí, y ahora muchachos pasamos con Lizard, una carta que tiene un alto poder para el coste que tiene, pero claro que tiene un castigo también si es que el oponente llene su ubicación, pero para eso nosotros tenemos a Luke Cage para evitar que Lizard vaya a perder su poder y mantenga digamos ese 5 de poder que puede llegar a ser muy valioso para ti, sobre todo para que mantengas la prioridad en el campo de batalla, aquí te va a convenir en muchos de los casos tener prioridad incluso hasta en turno final, y eso te lo voy a decir más adelante conforme vaya avanzando con las cartitas, pero Lizard hace que puedas tener un inicio bastante fuerte con bastante poder en las ubicaciones y así puedas ir ganando prioridad para que luego uses algunas otras cartas para contener también al oponente y ahora hablemos de Cosmo una carta excelente como counter para todas las cartas que tienen efecto de revelarse aquí generalmente con Cosmo necesitas la prioridad para poder salir tú primero con Cosmo y luego si el oponente juega una carta en esa ubicación que tenga efecto de revelarse simplemente le puedas prohibir el efecto, aquí me ha pasado bastante que he podido negarle el efecto por ejemplo a los mazos de Shuri porque le iba ganando prioridad un turno antes, entonces en turno 4 te juegan Shuri y tú en ese turno estás jugando Cosmo más alguna gema incluso o de repente el mismo Antman y por tanto estás haciendo un buen turno 4 pero de paso también estás tratando de buscar, eh, negarle a Shuri este doble poder o el efecto que da y con esto ya va a tener digamos una un turno 5, un turno 6 mucho más débil y otro counter que es muy bueno también con Cosmo es cuando te juegan un Thanos con Lockjaw, donde pones Lockjaw ponen Cosmo también Y ahí pues todas las cartas que quiera tirar el oponente para ciclar con Lockjaw no van a tener ningún efecto de revelarse alguno Luego también lo otro que puedes hacer con Cosmo también acá es poder negarle el efecto a los mazos de Galactus no. Generalmente también te quieren jugar Galactus no. en turno 4 turno 5 le tiras Cosmo en ese lugar donde puede llegar a jugar Galactus Y simplemente el oponente se termina retirando también o en otro de los casos también puedes utilizar Cosmo en una ubicación para luego lanzar ahí a tu débil Dino o puedes lanzar también el mismo Thanos y lo otro también es que Cosmo lo puedes utilizar como una forma de protección contra estas cartas que tienen alto poder, en este caso estamos hablando del dinosaurio o estamos hablando de Thanos, que son cartas que pueden ser eliminadas con Shang-Chi, pero no habría problemas ahí si hay un Cosmo en esa ubicación. Y ahora vamos con Cazar, una carta muy antigua, también muy nostálgica, que también justifica aquí su presencia debido a las gemas del infinito y Ant-Man también que se encuentra en esta ubicación, incluso a veces por ahí hay ubicaciones que te dan ardillas, te dan raptores y esas cartas te también van a ser bosteadas sin problemas por el buen Cazar. Acá Cazar tiene un efecto continuo como ustedes saben. Y por ahí también eh, Spectrum lo puede llegar a bostear un poquito más. Y eso digamos que hace que Cazar también sea muy bueno dentro del campo de batalla. Y se puede desarrollar bastante bien. Luego nos vamos con Blue Marvel que tiene un efecto parecido al de Cazar. Solamente que Blue Marvel pues, le da más uno a todas las cartas que se encuentren presentes en el tablero. En este caso Blue Marvel también tiene un gran efecto continuo. Y te puede ayudar sobre todo... ¿Qué pasa? A ver, acá hay una cosa muy interesante que el oponente cuando tú lanzas ya cuatro cartas en el campo de batalla el oponente piensa que hace los cálculos no dice ah, acá seguro lanzó una carta alta y con eso ya le estoy ganando sin problema en esa ubicación y a veces no toman en cuenta lo que puede llegar a ser Blue Marvel ahí ¿no? Blue Marvel le puede dar esos más cuatro de poder extra a esa ubicación que hace justamente que aún así el oponente lanzando esa carta y pensando que te está ganando la ubicación le termines más bien ganando tú y ahora muchachos nos vamos con el débil Dino que es una carta que justifica muy bien su presencia debido a que tiene efecto continuo pero además porque siempre y en líneas generales vamos a tener la mano llena Ya que tenemos muchos robos de cartas debido a las gemas del infinito Vamos a mantener generalmente la mano con 5 o 6 cartas Lo cual hace que Dino pueda llegar a ser muy efectivo acá Y generalmente puede, puede salirte entre un 13 o 15 Incluso hasta 17 de poder cuando lo lanzas en el campo Así que ya sabes, débil Dino acá es una carta excelente Es una carta que incluso puede ser bosteada también por Spectrum sin problemas ¿no? Y con esto puedes llegar a tener una gran cantidad de poder ahí para que que puedas ganar una ubicación sin inconvenientes. Ahora aquí muchachos tenemos a Valkyria. esta carta es muy clave en este mazo, es muy importante, no tiene reemplazo Valkyria. En generalmente en todos los mazos donde se juega Valkyria no la puedes reemplazar porque el efecto que tiene es un efecto bastante bueno. Aquí generalmente Valkyria lo vas a lanzar con algunas cartas que te he dicho que te van a ayudar a poder ganar las ubicaciones, en este caso o la lanzas en una ubicación donde tenga ant o lo lanzas en una ubicación donde esté la gema del alma también para que puedas terminar ganando por diferencia de poder gracias o al bosteo de ant o gracias también al menos uno de poder que puede tirar la gema esta del alma, aquí también otra cosa que puede ayudar también a que Valkyria pueda ganar sin necesidad de la presencia de ant -Man o de la gema del alma, es también los bosteos de Blue Marvel o es también los bosteos de cazar en las digamos este cartitas de coste 1, así que también ahí te puede ayudar a que puedas ganar de todas maneras con Valkyria y otra cosa que para que Valkyria funcione de, de manera óptima se podría decir necesita jugarla sin prioridad si tienes prioridad te va a dar problemas Porque tú lanzas primero Valkyria Valkyria hace su efecto y después el oponente Si lanza una carta en esa ubicación Pues esa carta no va a ser afectada Justamente con el seteo de 3 de poder Que va a ser Valkyria en toda su ubicación Así tienes que tener mucho cuidado Es muy similar a lo de Shang-Chi ¿verdad? Si tú Shang-Chi también tienes, juega sin prioridad Pues tu Shang-Chi va a poder funcionar Y vas a poder sacarle todo el provecho posible Cuando el oponente te juegue también cartas de coste alto ¿verdad? Tu Shang-Chi eh, sale al final Pues mata todo y listo, igualito es Valkyria y a Valkyria también necesita jugarla sin prioridad eh, generalmente en el turno final para que puedas tener el máximo rendimiento de su efecto Y aquí muchachos vamos a hablar sobre Spectrum Esta cartita de acá seguramente muchos de ustedes la conocen Porque seguramente muchos de ustedes han jugado con esta carta Esta carta de Spectrum formó su propio arquetipo de mazos continuos Y por eso es que también ves muchas cartas de mazos continuos Que se usaban incluso en el arquetipo antiguo de Spectrum ¿Qué pasa? Que Spectrum se utilizaba entre octubre y noviembre Más o menos que se usó bastante Incluso no sé si hasta diciembre creo que llevó Spectrum Pero pues era una carta muy verdadera. Eh, Versátil era una carta también con un efecto muy Explosivo en el turno final Lo cual hacía pues que puedas ganar la partida Sin ningún problema, debido a que Acumulabas muchas cartas de efecto continuo Chiquititas en, un este, en una ubicación Y luego Spectrum le daba bosteo, era una cosa increíble La verdad lo que podía hacer Spectrum ahí Incluso se combinaba con Destroyer también Y era una cosa muy muy interesante Y acá justamente está Teniendo esta, este bosteo Muy masivo, les estaba comentando justamente Que acá tenemos en total 11 cartas que tienen Efectos continuos y que sin problema spectrum le va a poder dar más 2 aquí generalmente dentro de las jugadas que yo estaba haciendo dentro de la experiencia que tengo probando este mazo el oponente no se espera spectrum como hay mucha gente que ha llegado después de, del dominio de spectrum cuando ya spectrum ya no se usaba pues no se esperan esta carta entonces el oponente está jugando y piensa que le vas a lanzar de repente un Thanos o un magneto o algo así y no se esperan el spectrum que le vas a tirar el bosteo final y con eso puedes terminar ganando 8 cubos sin problemas y aquí muchachos para poder jugar de manera óptima Spectrum necesitan tener prioridad para que puedan evitar de que les lancen algún counter. He visto incluso mazos que están jugando Encantres también. Y recuerden que si Encantres desactiva o silencia las cartas, digamos, que tengan efectos continuos. Lo que va a suceder es que Spectrum, si luego se activa después, a la hora que quiera bostear esas cartas, no las va a bostear porque ya perdieron el efecto continuo. De esas cartas al ser silenciadas por Encantres. Así que tengan mucho cuidado con eso. Esa es, un, eso es un, una cosa que yo probé hace bastante tiempo y que funciona de esa manera, Spectrum no le puede dar bosteo justamente a las cartas que han perdido el efecto de continuo, y también te podrían tirar a Cosmo acá, aunque digamos que el counter ese es más obvio y en este metajuego casi no se está utilizando Cosmo al final del turno, entonces acá qué es lo que pasa, Spectrum lo bueno es que tiene esta ventaja de poder ser una carta de factor sorpresa, el oponente no juega alrededor de ella en el turno final, no se le espera, entonces incluso podría jugar sin prioridad si quieres, pero como te digo, lo óptimo es tener prioridad con Spectrum, porque ¿qué pasa? si no tienes prioridad, igual si el oponente no piensa que estás jugando Spectrum y juega alrededor de otras cosas, pues seguramente no tiene forma de conteriar Spectrum en ese momento y sin problemas puedes ganar la partida. Y ahora muchachos vamos a hablar de la última Carta de este masito que es Thanos Acá Thanos en realidad lo que te va a ofrecer De interesante van a ser las gemas del infinito Las gemas del infinito que es los que te van a dar Acá, te van a dar los robos para que puedas Digamos tener algunas cartas interesantes Para poder jugar a tiempo no cartas sobre todo De costes bajitos que tienes acá en este mazo Y lo otro también es que te va a dar Pues de las 6 gemas del infinito que hay Te va a dar dos gemas que es la del alma y la de poder Que son bosteables también por Spectrum Aquí generalmente no vas a poder activar Todas las gemas, no vas a poder hacer que te nos lo puedas jugar a 620, va a ser muy rara esa situación, porque generalmente acá tú vas a tener el tablero lleno de cartas justamente de las que tienes en el mazo más que de las mismas gemas del infinito, así que vas a ser muy selectivo al momento de jugar las gemas del infinito y a veces hasta vas a querer que alguna de ellas se destruya, ¿no? esas que no tienen efecto de continuo, que vas a querer que se destruyan una ubicación para que no te siga ocupando ese espacio y puedas poner más cartitas de repente por ahí eso es muy relativo porque a veces si sí te conviene tener todas esas gemas ahí, puede ser que llegas a activar todas, porque al final los puedes Sacar provecho con cazar Pero no siempre sucede Entonces Tienes que estar preparado Para todos los, todas las situaciones Que te puedas encontrar A veces es conveniente Y a veces no es conveniente Tener todas las gemas En el tablero Eso ya depende Del criterio que tú tengas Y la situación en la que te encuentres Dentro digamos De la batalla Y ahora sí muchachos Ya terminamos con la teoría Y ahora es momento De ver los gameplays a ver. ¿Ah sí? ¿Dijo eso? Espérate, déjame ver No, acá no está. Ya, voy a buscar esa vaina. Ponle en disco, ponle en disco para verla, ponle en disco para verla, por favor. Yo me acuerdo que leí clarito eso. Eh, acá no vale nada poner Luke Cage ahorita. Vamos robando mejor acá, sí. Vamos a hacer esto. Ya. Trono espacial, <risa> Qué mala suerte, bro. esta vaina es para que snapee. Snapea, compadre. Esa es tu oportunidad ahorita del mundo. Ah. Ya, todavía puedo salvar. <risa> y si Papi quedando en ridículo porque ahora tiro la piedra viejo y puedo poner la piedra al medio, <risa> a ver. San Man in play, I play Jeff as my second car for the turn? Is the son? No, San is strong enough to stop. Eh, pero a ver, me parece que acá le faltó poner la coma, eh. No, San is strong enough to stop Jeff. Puede ser no, San is strong enough to stop Jeff o no, San is strong enough. Bueno, puede ser. Lo escribe medio raro, o sea, te lo deja a interpretación. Sí, sí, puede ser. No sé, no sé. Yo lo he entendido como que no, no hay no hay un, no hay sand, Sandman. Es más fuerte que Jeff. Pero bueno, si se salta, si se salta lo de Sandman estaría. Ajá, ah, no, aquí tenemos por este mazo por ese divertido. Está bueno el mazo. Este mango usa cartas pequeñas. Estoy usando demasiadas cosas acá. Espérate. Vamos a usar esto todo acá una vez Ya Encantres Ok Oye, pero qué raro que utilice Bishop a la izquierda, ¿no? Tengo que jugarle a Dino de todas maneras acá Tengo que jugarle fuerte en este lado Ya, tengo todo Todo continuo lo tengo ahí Sabu Ya con eso no debería haber ningún problema Aparte ¿no? mm, Si hubiese tenido Valkyria Aseguraba la victoria de este lado ¿eh? Lo aseguraba A ver si vamos a este lado de acá Tenemos un Antman Este de 4 3-7 1-8 verdad Ella va a 13 Lo va a bostear 222 a estos manes Llega a 19 puntos de poder acá. A ver. Porque tirar Thanos al medio está tentador también, pero... Pues es lo que hay ahorita. <ríe> es lo que hay, vamos. <ríe> vamos a ver si Cosmo era mejor que Spectrum, a ver, según Fipapi. Este... Pero Valkyria... A confiar nomás. Ok, jugó Scarlet. Va cambiando la ubicación. ¡Trono espacial! Mira, ven. Ya, a ver, me toca a mí. Ah, no, yo era el que tenía prioridad. Ya, entonces no, no servía Valkyrie acá. La madre, ojalá que no me tire Sandman nomás. Este, dar, Espérate, dar, juego acá. Tendría 12 de poder, ¿no? Bestia. Nova. Y Shang-Chi está. Viejo, le hemos ganado Easy, viejo. Le hemos ganado Easy, viejo. Lo compraría seguramente. Eso como es el siguiente mes, tengo para juntar 6.000 toques más el siguiente mes sin problema. Pam, pam, pam, pam, pam. A ver, espérate. Ya, hasta ahí estamos viendo, estamos entendiendo. Vamos a poner eso por acá. Eh, porque me falta poco para tener mi segundo bisbat. Y mi esposa va por el mismo camino. <risa> no sé qué más. <risa> y que ganar no rango mire, Eso ya es imposible, ¿no? No sé qué mes. Vi. Sí, unos muchachos de hace ya dos meses, creo. Ya no juegan. Creo ni siquiera Marvel Snap, me parece. A ver... Yo lo pondría acá esto ¿Cómo va la vaina? La vaina va todo bien viejo La vaina va excelente A ver la stone La reality stone Puedo poner al medio Generalmente contra bots ¿no? Vamos a, vamos a mover esto casi Ahora mollo acá pues va a ser bueno Si sale, tengo Blue Marvel aquí eh. Blue Marvel también está excelente Puede ser Devil Dinosaur o puede ser Este Blue Marvel aquí El Dino lo podría poner a la derecha Mejor creo eh, He probado El Deck de Iron Python. No sé qué cosa tendrá ese más ahorita No recuerdo si, si lo he visto ahorita Ese masito, Pero no, no Ok. Carta de coste 1 abajo. Shihola ahí. Cor. 2, 4, 6. 5, 13. Llevo a 13 puntos al medio. Ya. Vamos a hacer esto porque igual es un continuo y Spectrum igual le va a dar bosteo, ¿verdad? Vamos a ir ganando todo acá ya. Débil. Todos los sistemas están listos. Todos los sistemas están listos. Estaba pensando qué podía hacer acá. 13. A ver, si hago esto en este lado Le voy a tirar Bosteo a dos cartas acá ¿no? O sea, 5, 9 puntos no, Llevo a 19 eh, Al débil lo subo a Dos puntos más, creo Puede subir a 18 El Antman, pues igual sube dos puntitos más Sube a 6 Me parece que está excelente ahí, ¿eh? Porque él acá puede utilizar ¿Qué cosa? A ver Hmm, acá puedo utilizarlo. Lo único que tiene Puede ser Mystic Una carta Y Mystic seguramente Va a poner a la derecha O sea Quema una carta en Volmir Y pone Mystic ahí Seguramente para ganar Eso puede ser Yo acabo de llegar ¿A cuánto? A 19 Nada más ¿no? Igual no llevo tan lejos eh. Pero bueno Hay que ir ganando Todas las ubicaciones Acá en lo posible Jugos carta Viejo ya ya bueno, Shang-Chi ahí Jugó fuerte Y Sau Ok No tenía más para jugar <ríe> No tenía más para jugar, viejo Imagínate Oye, mira lo que está haciendo Spectrum acá, eh Ah, no, el Jagger no es increíble Pero acá el Jagger no combía con nada, ¿sí o no? Ok Vamos a jugar esta ocasión. Mmm... Boom es para duplicar Dino, está bien, pero si tú duplicas Shanshi no te va a servir mucho, no vas a poder lanzar dos Shanshis en turno final. Pero dos Juggernauts sí, dos Cosmo de repente también. Más que todo por los Juggernauts, ¿eh? Más que todo por los Juggernauts. Juggernaut, Juggernaut o, o Dino me parece que son de las cosas más importantes que puede hacer Munger acá. Porque después lo otro, bueno, clonar un fantástico, clonar este escorpión de repente por ahí puede ser. Pero acá lo más valioso es el Jaggerno y el Devil, nada más creo. Claro, claro, claro, claro. Y lo genial es que acá tú ganas frío porque generalmente tienes Scorpion, Sentinel, Lizard, que son cartas que tienen bastante poder. El, el Fantástico también. Está genial. A ver, espérate. Vamos a hacer esto. Ok, doble Armor. A la izquierda Ya está Ya listo Ahí estamos Necroya, Ok Eso se va a acabar Al momento que saque Luke Cage Ojalá que lo robe Vamos a poner esto por acá tenemos al cazar, ¿verdad? Cazar y Blue Marvel Oh, carajo. Me hace snap el perro, viejo. Me hace snap el perro. Y en 6 la gente suele esperarse el llavero magneto, así que ganaba 8 a ocho cada rato, dice. ¿Desde qué rango qué rango dices que te ha llevado? Pues está bueno, viejo. Está, está genial. Oh, Ya. Necesito Luke Age acá, creo. Vamos bien de todas maneras. ¡Eso! Vamos, Luke. Lo puedo tirar de final el Luke Age acá, eh. ¿Puedo ponerlo acá? Claro, el tema es que acá me puedo estar este... Puede tener Shang-Chi, así que hay que tener cuidado también. Cuesta mucho el cambio, dice. Sí. Ok, estamos lanzando lo mismo prácticamente acá. Ya. Yeah. Luke se lo voy a tirar a sorpresa en toca. Uy, miércoles, home. A ver, tengo un montón de continuos ahorita acá que me hace muy tentador lanzar Spectrum. Claro, el problema es que si llego a turno 6 no tengo para lanzar muchas cartas tampoco. A ver, el Devil Dino me somete bastante acá, ¿eh? Blue Marvel acá mientras tanto. Porque le estamos dando bosteo un montón de cartitas acá, creo que vale la pena. A la miércoles 75 a 100 viejo, brutal en realidad esto está bueno, ¿eh? Voy a ver si pruebo ese mazo después y lo pongo también en un tutorial por ahí para ver si la gente se anima a jugarlo. Entender, ya. Voy a ver el de, O sea, bueno, el post también obviamente es para leerlo más adelante. la mierda! <risas> Leo, Este pata se ha hecho una tesis de cómo jugar este mazo. Ok. Hay que ponerle traducir al español acá. Supongo que con la traducción al español se puede, se puede entender. Ya. ¿Puedo tirar Spectrum acá? Ah, claro, Spectrum me está señalando cuáles son las cartas que se pueden bostear, ¿no? Acá se bostea todo, es como si tuviese 11 de poder bro. Lo otro es lanzar Luke Cage Y todo recupera... Bueno, solamente esto, nomás recupera uno de poder No es la gran cosa tampoco Creo que es lo único que puede ayudar a ganar, ¿no? Claro, esto llegamos a, a 9. Ese, ese man llegamos a 13. Bueno, y así si él quiere utilizar algo más acá. Esto se llama más Duro. Ya, vamos a darle. Puede ser que me utilice una Aero acá. Y sí, con eso me podría molestar bastante. ¿eh? Vamos a ver. Tienen antes de que subiesen el lunes, pero no te. Ah, no te habías conectado. Oh, no, no, no, no, no, Aero. Blue Marvel. ¡Qué rica victoria! ¡Toma, perro! ¡Victoria! Pero con Spectrum sí te gustaría tener prioridad, ¿no? Para que no te vaya a molestar un Cosmo de repente por ahí. ¿En ese modo se puede cambiar alguna carta? Mm. Pues, ¿qué carta te gustaría cambiar? Porque estoy viendo que acá todas las cartas son bastante accesibles, excepto Valkyria y Thanos. Después, las demás las puedes tener, creo. El tema es que Valkyria no la puedes cambiar acá. Valkyria es muy, muy importante. Como por Profesor X, de repente, la podrías cambiar, no lo sé. ¿Para qué es el Cazar? Igual, el bosteo va... Lo que pasa es que el Cazar puede bostear a las gemas también, por eso es que está acá. A ver... No quiero tirar todo en un solo lugar. Puedo dejar esto acá. Y puedo dejarlo ahí para proteger. Porque me hace snap, perro. Eh, ¿Qué tal vos vale la pena por la ficha? Dices: Ghost. Mmm. Si te gusta jugar eh, sin prioridad, sí. En mazo de cerebro, por ejemplo, te puede funcionar Ghost. En mazos donde tú puedas llevar a Shang-Chi y Valkyria también te puede funcionar Ghost, por ejemplo. Pero tienes que cuidarla porque también un Killmonger la mata y adiós, eh, adiós el tema de la prioridad. Sentinel acá, ¿no? Qué va más rara, ¿bond? El problema es que si pongo Cosmo acá y a Valkyria acá no va a servir. Mm. Si jugará al medio, no, bueno, vamos a jugar acá, la verdad. Ya está bien. Oh, bueno, sacó un saco bicho. Ya igual se puede jugar Moyo acá. Podemos hasta liberar de repente el Landman y lo ponemos al medio. Ok, tenemos Blue Marvel ahí. Está genial. Ghost con Armor no. Sí, claro. Una forma de protegerlo. Ahora, yo diría que Ghost es una carta muy complementaria. O sea, sobre Ghost hay otras cartas de serie. O sea, Ghost está en Serie 5. Este, este 18 aparentemente va a bajar, ¿no? Va a dropear a Serie 4. Entonces de repente va a ser mejor que esperes un poquito y de repente lo compres con 3.000 de tokens en lugar de gastar 6.000 ahorita por Ghost. A mí me parece que ahorita gastar 6.000 por Ghost es excesivo. Sobre todo si falta una semana para que Ghost baje, baje de valor. Pensando que puedo hacer acá. Ya bien. bien. Ay, no me.. <ríe> ¡No! Espérate, todavía se puede, ¿ah? Eh? Sí, sí, sí. Correcto, se puede todavía. Oh my god, oh, salió la. Salió la cosa, eh. Ya yo tengo prioridad. Toma, perro. A ver, así, ah, acá. <risa> bueno, bueno. Puedo decir ahorita que vamos bien, ¿eh? Yo no creo que tenga forma de cómo ganar acá. Vamos, perros. Nada, vamos, ya. Estoy, estoy, estoy con todo, ¿eh? Estoy con todo, viejo. Estoy con todo. Estoy con todo. Vamos. Ese es nada, viejo. Vamos. Ya, se, ¿se gana o se pierde? Pero bueno, acá, acá merita el Snap sí o sí, ¿eh? Merita Snap sí sí acá. Oye, espérate, ¿puede tener Killmonger? No, me quiero retirar, me quiero retirar, me quiero retirar. No, vas a hacer Killmonger, viejo. Me va a matar todo. Ya no ya, Killmonger. Acá ah, es Hitmonkey. ¡Oh! ¡Uy! <risa> oh, por un rato, viejo. Cuando vi que salió ese Nova, pensaba que venía un Killmonger después, viejo. No sé por qué se meló la sangre por un ratito. Quedaba en nada. Ok, vamos a tirar eso por acá. No tenía armor para poder defenderme. Nada, o sea, estaba bien fregado ahí. Está bien fregado ahí. ¡Oh! Pues esto está genial acá. Y podemos tirar este Ant-Man y Mindstone también, igual, ¿no? Ah, reality, qué aburrido eres. ¡Qué aburrido eres! Tengo Dino acá, ¿no? Ya, tengo Dino y tengo para defenderlo con Cosmo seguramente. Ya vamos a tener todo eso ahí. Como tenemos continuos, entonces el reino cuántico nos puede ayudar acá más bien. Ahora, él puede ser que tenga Killmonger, sí, puede ser que sea el Thanos Dead, puede ser también. Generalmente es ese mazo. Ok, no jugó nada. Va a jugar Chihuahua en el siguiente turno. Ya, Antman muy bien. Uh -huh. Anda, miércoles Bueno, le, soul a la derecha Igual creo que va genial mm. Esto, sí Yo creo que ahí Y luego le tiramos el dino Si es que sale El dino es lo único Que nos puede ayudar ahorita A, a ganar la partida, creo Ok, vamos a tirarla acá Robamos carta Mientras mantengamos el robo de cartas Y mantengamos la mano llena Bien Oh, shuri Espérate, si este man se va, no le voy a ganar jamás con el débil ahí. No necesito tener prioridad yo, ¿no? El problema es que él se va al medio y yo voy a seguir ganando igual. Y luego va a tirar a la izquierda y no voy a poder ganarle. Claro, porque el Taskmaster va a copiar lo que está al medio, ¿no? Y es un montón, no lo voy a ganar así. No tengo cómo ganarle, viejo. F creo acá, ¿no? Ninguna, otra, ninguna de las otras cartas me va a ayudar a ganar tampoco. Va a tirar este destroyer al medio. Ya está. Si tira... Ah, pero no puede tirar destroyer al medio porque se le va a este a... Porque está Cosmo ahí. No va a poder. Tiene que tirarlo a la izquierda forzadamente. Va a ser Arnim sola probablemente. Arnim sola va a ser acá. Arnim sola va a ser acá Yo cuando tengo 3, 8, 11, ¿verdad? Tengo más poder que él, ya, dale Ya Pues creo que ahí estamos bien, ¿eh? Y eso que no hemos jugado turno 5 Lo hemos dejado pasar, o sea, no nos benefició en nada Pasar el turno ahí, ¿eh? A ver, vamos a ver qué va a hacer ahí Ah. <risa> Encima quema sus cartas, <risa> ¡Soma perro! No había nada que jugar. ¡Oh! oh mira, Beluke Ish acá es un monstruo viejo en este lado. Vamos a poner esto por acá, sí. Y usted dice, todo bien, todo bien, champi, todo bien. Es, oh, my God. Vamos rampeando y robando cartas mejor, ¿no? Ok, Polaris, ya está bueno. Debe tener Killmonger acá para usar Polaris. O es este West o o es Shuri esto. Acá tengo para lanzar el. No, no puedo lanzar yo ahorita Cosmo, no me conviene. Ya estoy pensando, no me conviene ganar a mí, no, ok. Pero en realidad estamos ganando, ya, pues está bien. Me conviene todavía no ganar, ok. Sí, pero ¿cómo voy a ganar acá? Es una pregunta del millón. Ahí estoy satisfecho. Eso desde la tarde, agua cielo. Ya todos la reclamamos, creo, ¿eh? ¿Alguien falta más por reclamar? Reclame, muchachos, ¿eh? A ver. Ahí va a comenzar con el Red School, ¿no? Vamos. Ah, no me molestes. Estoy con el... Ya, yeah, pero acá estás Master y una carta, ¿no? Ya. Yeah. Yo tengo Prio. Let's go, baby. Ahí está. Acá, por ejemplo, con la Prio valquiria acá en Red School rapidito, yis A ver, ¿qué voy a utilizar? Solamente tiene Taskmaster y algo más nomás. Tiene que preocuparse en hacer algo a la izquierda para ganar. A ah, ver qué va Ese es turno final, ¿verdad? A ver. Eh. Oh my god. Ya. Taskmaster iba a tener. Es que Taskmaster me va a ganar igual, ¿sí o no? ¿Tiene Gihol, Titania. Toma. ¡Toma! Toma. ¡Oh! ¡Toma, perro! Victoria. A ver, por la forma en cómo habla, por la forma en cómo actúa, tú le ves sus ojos así medio perdidos por rato, medio, medio raro. Mejor se hace la funa y adelante vi que en este está me cemento medio ojitos como viviendo, ¿ah? Pero era lógico hacerte conocido por solo, así que bendición. Claro, cuando te. Imagínate, ¿no? Imagínate que tú estás grabándote, tu amigo te graba, ¿no? En una fiesta o algo, digamos, ¿no? Y tú dices una frase y de pronto lo ponen en TikTok y te vuelves viral y te volviste famoso de la noche a la mañana. No estás preparado para recibir la fama. No estás, no estás preparado. Lamentablemente no estás listo. Y sobre todo si creces demasiado, no vas a. Ser, y, sobre, y si no tienes la, no sé, pues las herramientas, digamos, ¿no? No tienes la, la educación. O, o no sé, pues la inteligencia, qué sé yo, para poder, digamos, este. Espérate, a ver qué voy a hacer acá. Acá me gustaría hacer... Puedo poner cazar incluso acá al medio. Para bostear más todavía. Ok. Igual pienso que le puedo ganar, pero mejor prefiero poner cazar acá para que cazar esté de boster. Así que esto sí. Ojalá que no le haya dado tiempo para que le lance tres cartas al medio y me saque balsa viejo. Ok, nice. El carrier ya... Yeah. No es mala carta. Elysium, wow. Pues va a estar duro esto, ¿eh? Agente Rock va a tirar Darjo al medio, ¿no? Ocho cartas. Ya, acá lo bueno es que este mazo es como que medio counter de Darjo porque acá lo bueno es que robamos cartitas fuera de todo. No puedo lanzarle más cartas, creo acá. Tenemos que tener cuidado con el Shang-Chi de todas formas, ¿no? La puedo jugar este Thanos acá a la izquierda, heli a la derecha. Más Luke ahí de repente. Ok, Dino. Él tiene para 14 puntos ahí ¿no? Ah. Mm, ya. Como hubiese gustado tener... Claro, yo acá puedo sacar una carta, ¿verdad? Estoy sacando una carta de 5. Pero así le pongo una carta. De, esto es mejor. Este Dino acá está bien. Ah, y me, ah, pero es cuando descartas, ¿no? Si pongo Dino 2, 4, 5. Llego a 13. 11, 24. Ahí sí podría ganarle. Porque si yo saco acá un... Takeheli carré me ganas de jugarlo acá viejo. Pero a ver 2, 4, 5, 13 He sacado 5, 11 13, 24 Más el bosteo de Blue Marvel 25 exactito Voy a tener ahí Si no en todo caso lo jugamos en otro lado Ahora yo tengo El Shang-Chi es un problema acá para mí Al diablo, y hacemos esta jugada mejor. Ah, miércoles, home. no tengo nada que hacer ahí a la derecha. Mystic. Ah, oh, toma, perro. <ríe> Vamos. Incluso me decían que hay un castillo ahí en Recife, hay un castillo Bien bonito también, que es de, que supuestamente Le pertenecía a alguien que tenía mucho dinero Antes, y que es como un castillo Medieval, muchachos, ahí pueden ir ustedes Y también, creo que tiene restaurante Pueden comer, las playas son Belísimas, como en Caribe, sí, ¿no? Tienen el, el mar, es este Transparente, el agua, no es cristalina, ¿no? Sí, sí, sí Vamos a hacer esto por acá Así que bonito, eh. Tú has nacido en Arrecife, ¿no? Bueno, Recife. Yo no sé por qué le digo Arrecife, pero bueno. Tú naciste en Recife. Y ya te. Tú, tú ya te has casado, ya. Eh, ahí en Recife, ¿o no? A ver. Bueno, acá la tenemos más complicada, ¿eh? Vamos a hacer esto así. Tenemos mucha cultura, dice. Goofy, muchas gracias, Goofy, por el ride, viejo. Se agradece, Goofy, eso. Eh. Se agradece mucho, muchas gracias, viejo. ¡Ey! ¡Vamos! Tenemos mucha cultura y predios antiguos acá, dice. ¿Cuál es, el, ah, ¿Cuál es el plato más rico que hacen allá en Recife? Eh, la comida, ¿no? En este caso la comida. Subimos al rango 60, Cochimp. ¡Oh, Diciendo que hablaba portugués Dice Es que está, es que está seguramente usando Google Traductor Seguramente o Puede ser que hable Puede ser que hable A ver, espérate Déjame pensar Vamos a poner esto acá Vamos a poner esto acá ya yeah. <ríe> Gochimp No, el castillo Plander Viejo, vamos Fue mal que justo juegue. No, pero igualito todo Se va a ir para el otro lado ¿No? El puente de bifros viejo. No va a dejar. Un... Tengo Thanos y tengo Spectrum ahí. A llenar todo en todo caso. Todo lo que tenga continuo ahorita. Ya. Eh, este man está bueno. Igual bueno, lo podemos poner acá. No hay problema. Ya estamos. Creo que ahorita tenemos muchas cartas. ¿No? Que no puedo poner space acá porque ya es demasiado Estoy saturando mucho la, mucho la mano acá Me quedo con las ubicaciones llenas Es el problema Tenemos bolo de rolo Un vuelo con goyaba guava quejido, quejido do reino Un queso muy sabroso Wow viejo, tiene muchas cosas ricas allá en Brasil eh. Te felicito, te felicito Hay mucha cultura como tú dices allá ¿no? Es verdad, Qué bueno la verdad viejo Espero conocer Brasil un día Y el día que yo vaya a Recife Ahí te voy a llamar, eh, para que me, me hagas conocer a Recife, viejo. Eu preciso todo un pica fina que me haga conocer Brasil, viejo. O más grande tu mundo. A ver, espérate acá. ¿Cómo pienso ganar esto? Ni siquiera Valkyria acá me podría hacer ganar tres. Yo quiero visitar. Ya, cuando visites Perú, ven, venga, venga, venga. Venga, usted, vosé, dime Y y no hay problema A ver, espérate, 13 No vamos a poder ganarle acá, ¿no? Igual tenemos que jugar Tenemos que jugar cosas acá ¿Qué es lo, qué es lo mejor que podemos jugar acá? Eso este está más eso este está mejor No puedo jugar esto por este lado Claro, acá lo que puedo hacer es mover un continuo un continuo, nada más acá y poner Spectrum después. Nah, no seas malo, viejo. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué eres así? ¿Le puedo ganar? ¿Cuántos? Acá ahí tengo tres? Llevo a 17, ¿verdad? Con Spectrum, viejo. Si hago esta jugada de acá, llego a 17. Si él va a jugar algo al medio, no, me, no va a poder jugar algo a la izquierda. ¿Verdad? A menos que él quiera bostear con Spectrum también. Pero solamente podría bostear a Iron Man nomás si no me va a ganar. Así que él va a tener que utilizar algo a fuerza acá. A ver, si él va a jugar una carta va a bajar a 16, ¿verdad? Y acá es donde es mi oportunidad de bostear. Y llego pues este 6, 7, claro. Y le puedo ganar. Y es un poco de suerte también. Bien a Recife y visita la playa de Porto de Caliñas. Pensaba que me ibas a decir la playa de Porto de Carotiñas, Garot viejo. Va a playa de Muro Alto y verás una de las playas más velas y calmas del mundo, dice para poder pensar, no para poder meditar así, modo shakado virgo meditando. Eu quiero ser kitch bengala. Ya, vamos a jugar acá snap, snap por el por libertarian, eh, libertarian lawyer for you, snap viejo. For you, eh, for you, snap. Let's go, let's go viejo, it's time to snap. Por pelea, a ver, a ver, ya Hubo una carta Onslaught, ¿Cómo no pasa nada Ahí está el poder <risa> Ahí está el poder de Spectrum Viejo mm. Y muchachos ya acabaron los gameplays pero la verdad este masito me ha encantado jugarlo bastante, este mazo te puede llevar sin problemas a rango 100, no creo que haya ningún inconveniente con eso, es un mazo muy contundente, es un mazo muy sólido, es un mazo muy interesante, es un mazo con el cual te vas a divertir bastante también por toda la cantidad de cositas que puedes estar jugando turno tras turno y sobre todo por el bosteo final de Spectrum que el oponente no se lo va a esperar lo bueno que tiene este masito también es que tiene muchos ángulos estratégicos ¿verdad? en turno final puedes jugarte de repente un Spectrum o un Devil Dino, o puedes de repente jugar al final una Valkyria también si es que en caso gustas por ahí ganar una ubicación de manera más contundente con el seteo de 3 de poder así que tienes muchas opciones acá para poder digamos jugar de manera eficiente tus cartas en turno final y darles tocada justamente a tu oponente para poder ganar la partida y dentro de los counters que yo he estado mencionando muchachos hay un counter que no mencioné al inicio del video y ahora les voy a decir por que el counter más peligroso que puede llegar a tener este mazo es Encantres, pero qué sucede que Encantres casi no se usa en este metajuego actualmente, se usa muy rara vez y se utiliza generalmente por ahí en mazos de cera con Sabu, pero es muy raro encontrar un Encantres, debido a que este metajuego no está utilizando muchos continuos, está utilizando, creo que más cartas ahorita que tengan efectos de revelarse y eso hace que Encantres no sea muy útil en este metajuego, no que el incentivo no sea muy grande para utilizarla, y por esas razones que no le he mencionado acá, pero igual tenganlo. en en cuenta, por ahí acuérdense que Encantres solamente puede eh, silenciar digamos cartas en una ubicación, no va a poder silenciar en todas las ubicaciones y generalmente tú vas a tener todas tus cartitas de efecto continuo, eh, digamos distribuidas en todas las ubicaciones, así que un Encantres digamos que en medio que funciona medias el counter, no funciona de una manera tan completa, pero de todas maneras ten en cuenta ese counter de ahí. Y bueno, si tienes cualquier duda o consulta con relación a lo que hemos hablado en este vídeo, ahí tienes la cajita de comentario para poder hacer todas las dudas o consultas que desees tener, ahí voy estar leyéndolos y estaré respondiéndolos en el momento o de la forma más breve posible recuerda también que estoy de lunes a viernes en la plataforma morada, streameando de por las noches generalmente, así que el enlace lo encuentras ahí en la descripción de este video también y estás totalmente invitado así que ya sabes, te espero allí, un abrazo para ti